Bienvenidos todos a las lecturas a medianoche Joana Rubalcava. Estamos en nuestra sexta temporada de los pecados capitales. Ya vimos la ira, ya vimos la bula. Pueden ver los, los videos en YouTube, pueden verlos aquí mismo en Facebook. Y hoy vamos por un tema súper, súper interesante que me tuvo en insomnio varias que es la pereza. Y ver, ah, ya van llegando, ya van llegando, una disculpa, me conecté un poquitito más tarde, pero ya estamos aquí. Rotro Balcaba, bienvenido, bienvenido, ya veo varios que se están conectando. Qué gusto saludarlos por acá, qué gusto, qué gusto. Váyanse instalando para esta terrorífica historia de terror. Y, <risa> bueno, como les decía, fue bastante complicado. Diego Julián, bendito jueves. Sí, <ríe> bienvenido, bienvenido, qué gusto Estuve muy muy tentada a decirles, ¿saben? Me dio pereza escribirlo, no les tengo historia, pero <ríe> La verdad es que sí, estuve trabajando muchísimo con esto Rue Rubalcaba, bienvenido, Noé Araujo ¡Es hoy, es hoy, sí! Ay, ah, vi también tu mensaje de que la otra historia la viste hasta después, pero de todas formas muchas gracias por hacerte presente y por comentar si te vi. No te he contestado, pero sí te vi. <ríe> Qué gusto que estés aquí. Este, les decía que la, la de la pereza fue como muy, muy complicada. Eh, des, he estado descubriendo cosas interesantes con cada uno de estos temas y siempre es un reto. Eh, porque además no quiero hacer una historia común o algo que sea solamente como, ah, sí, ya he escuchado mil historias como esas, ¿no? Siempre busco sorprenderlos, siempre que sea algo diferente y ver si puedo eh, tomarlos en curva y asustarlos. Uh, David el Real presente, listo para la historia macabrona de este jueves viernes, dale pues, bienvenido Cristian Giovanni Raven, listo para la historia de hoy, super Ian Herrera, hola y saludos por cierto, saludos, saludos Ay, por cierto, alguno fue a la, a la feria del libro en Iztapalapa, ahí podían conseguir el reino del lago, terminó me parece que ayer y bueno, si no, de todas formas no se preocupen, va a haber otras muy muy pronto, ya sea ahorita en noviembre o en diciembre. Este, si consiguieron el libro, me encantaría verlo, si pueden subir su fotito con su libro. Y bueno, yo sé que otros de todas formas tienen sus fotos con, con, con el libro, estaría padrísimo que las compartieran aquí en la página. Eh, para que yo vea que ya, ya tienen sus libritos, si les gustó, si les emocionó, siempre me gusta saber... Eh, qué reacciones tienen con mis historias finalmente todas estas historias son para ustedes no sé eh, yo cuando leí cuando empecé a leer descubrí que los libros son mágicos y nos transportan a otros mundos a otros a otras vidas a otras perspectivas y busco mucho crear eso en los lectores entonces si lo logro me encantará saberlo eh, bueno bienvenidos todos la historia de hoy es la pereza Vamos a comenzar. Dice así. Era pasado el mediodía. Lo habían despertado los golpes en la puerta, pero no abriría. No lo haría nunca y su hermano lo sabía. No importaba lo que le dijera ahora. Había cruzado la línea y Hugo jamás se lo perdonaría. Escuchó el papel deslizarse sobre el suelo. Una carta. Desde hacía dos meses, su hermano aporreaba la puerta hasta cansarse y luego, derrotado, deslizaba un sobre con una carta adentro. Hugo no había abierto ninguno. Se levantó de la cama y se estiró. Su cuarto estaba en un completo desorden, pero eso no era nada nuevo. Bostezó, se rascó la mejilla con pereza y miró en torno suyo. Alcanzó a ver una cucaracha en el suelo entre bolsas de papas, papeles y latas de cerveza. Tomó el insecticida que estaba a su lado y roció por encima hasta que empezó a toser. Lo dejó de nuevo a un lado y cerró la puerta tras de sí. Había pizza fría sobre el desayunador encima de otras tantas cosas que limpiaría tal vez el fin de semana. Otra carta se deslizó bajo la puerta de entrada. Alcanzó a verla de soslayo. El papel era color crema y aún sin leer el remitente sabía que era de Sandra por la caligrafía dura y perfecta. Habían terminado hacía más de un año, pero ahora lo buscaba. Le había llamado para verlo en un café cercano, pero él estaba demasiado ocupado, trabajando en un nuevo programa para computadora, así que ella fue directo al asunto. Lo sermoneó por teléfono por casi dos horas. Él ya sabía todo aquello. Todos le decían que tenía que caminar, que tenía que llevar mejor su vida, que le haría daño en el futuro vivir de aquella forma. Lo que no entendían, era que él era feliz así, cómo podían decirle que se amara al mismo tiempo que le decían que tenía que cambiar. Era claro que Sandra no lo había amado como era, por eso se había ido. Lo mismo que su hermano había insistido en que se levantara temprano, hiciera ejercicio, comiera lechuga, y en fin, que llevara la vida de su hermano, una vida que, en opinión de Hugo, era superflua y vacua. Hugo quería algo diferente y había estado a punto de lograrlo, aunque no por los medios correctos. Había escuchado a las personas equivocadas, había mentido, robado y falsificado. Su hermano no se cansaba de decírselo, que había sido tonto y que seguía siendo inmaduro y descuidado. Hugo, en cambio, pensaba a menudo que de haberlo logrado no habría vuelto a trabajar en su vida, habría hecho realidad todos sus sueños y nadie lo habría vuelto a sermonear jamás. Cuando pensaba en aquello, la vida parecía pesar el doble sobre su blanda espalda. Las cartas seguían acumulándose, junto con las que enviaban los bancos para recordarle lo endeudado que estaba. En ese momento, vio una cucaracha caminar encima de la pulcra letra de Sandra. Hugo le echó insecticida y salió con su pizza al balcón. Era diminuto y lo hacía sentir gordo y apretado, pero al menos ahí podría desayunar. El sol caía con fuerza, iluminando la ciudad ante él. Masticó dos rebanadas de pizza fría, dejó la caja en el suelo junto a otros cartones y latas de colorados, y entró de nuevo a la estancia. ¿Siquiera limpias de vez en cuando? Le había espetado su hermano la última vez que había estado ahí, hacía dos meses, cuando de paso le había recordado el fracaso en que se había convertido. Según él, olía a basura y a pies desde el pasillo su pulcro hermano no podía saber a qué olía la, la basura si ni siquiera era él quien, sacaba, quien la sacaba de su casa. Se dirigió al montón de cartas y pensó en él, en lo que diría de que, des, de que tuviera ese montón de basura en la esquina. Tomó todo, le sopló las hormigas y arrojó sin más el montón de sobres al bote de basura que tenía en la cocina. Empujó con fuerza hacia abajo para que no se saliera y sacó la bolsa. Le hizo un nudo hasta arriba y la puso junto a la otra. Estaba por entrar a su habitación, cuando un río de cucarachas de distintos tamaños salió corriendo por debajo de la puerta. Hugo dio un paso atrás, asqueado. Tomó el insecticida y las roció, pero no pareció surtir mucho efecto. Él, en cambio, empezó a toser. Abrió las ventanas y entró a su cuarto. Era un hervidero de cucarachas, moscas y hormigas, moviéndose como locas por todas partes. Observó un momento. No tardó en encontrar el epicentro de aquella locura. Algo estaba sucediendo debajo de su cama. Al momento de agacharse, escuchó el chillido de un ratón. El asco lo detuvo un momento, pero respiró hondo y continuó. Estaba solo. Si él no lo resolvía, dormiría esa noche con lo que sea que estuviera bajo su cama. Estaba oscuro, pero alcanzó a ver una rata muerta, sangre a su lado y detrás un par de ojillos brillantes que lo miraban fijamente. Hugo jaló las cobijas, las aventó a un lado sobre algunos libros, luego levantó con esfuerzos el colchón hasta dejarlo recargado sobre la pared. Bajo éste quedaban las varas metálicas paralelas que lo sostenían. En los espacios podían verse prendas sucias, libros y latas de cerveza arrugadas, y aquella sombra de ojos brillantes que lo miraba casi con tanto miedo como él mismo. Tenía en la boca a la rata, la sorbió en un segundo y volvió a ocultarse. —¡Espera! Excla —exclamó Hugo. Para su sorpresa, la sombría figura se detuvo y lo miró de nuevo. —¡Puedes quedarte y comer todo lo que quieras! La criatura no reaccionó ni se movió. Hugo dio un paso adelante y la tomó con cuidado entre sus manos, era un animal como no había visto nunca. Tenía el cuerpo escuálido, los huesos salientes, el pelo negro ralo, los ojos grandes sin iris ni parte blanca. Lo único que resaltaba eran dos hileras de colmillos afilados como navajas. Lo llevó a la cocina donde sabía que encontraría el resto de los insectos. Lo puso sobre el suelo y lo vio correr a una velocidad inverosímil cazando todo tipo de alimañas. Estas volvieron a corretear por todas partes enloquecidas, Hugo sonrió por primera vez en meses. Aquella criaturita sería la solución a sus problemas. La dejó libre por el departamento y se fue a trabajar en la computadora. Tan solo dos horas después, aunque estaba todo de cabeza, no parecía haber ni un solo insecto en el departamento. La criatura estaba inflada como un globo y dormitaba a sus pies. Hugo jugaba videojuegos mientras trataba de decidirse sobre cómo atacar cierto problema en el código que estaba desarrollando. Pidió hamburguesas por celular y esperó, observando a la extraña criatura a sus pies. Ahora que la veía mejor, descubrió que también tenía un par de alas muy finas pegadas al cuerpo. Se preguntó si no sería alguna especie de murciélago, por lo cual dedicó los siguientes 50 minutos en compararla con las imágenes que encontraba en Internet. Llegaron las hamburguesas, se comió dos, guardó una en el refrigerador y le ofreció la otra a la criatura. Esta la olfateó un par de veces antes de devorarla con ferocidad. Hugo sonreía, fascinado de su descubrimiento. «Provecho», le dijo él. Para su mayor sorpresa, la criatura respondió. «Gracias». Hugo parpadeó y tuvo que hacer un esfuerzo para volver a cerrar la boca. «¿Puedes hablar?» hacer muchas cosas respondió la criatura relamiéndose los restos de queso de su rostro su voz era chillona y quebradiza cómo qué quiso saber hugo si me das un nombre puedo ayudarte con lo que quieras hugo se echó a la boca a la última papa Mas masticaba pensativo sin dejar de ver a la criatura que tenía ante él qué eres soy una sombra no importa fue la respuesta la criatura lo miraba desde el suelo con ojos inteligentes. Hugo no podría asegurarlo, pero también sentía como que la veía más grande, no solo más gorda después de comer todo aquello durante la tarde, sino realmente grande. Sus patas ahora sobresalían entre el escaso pelo, mostrando largas garras negras como la obsidiana. Hugo se rascó la barbilla. —Bueno, podrías llamarte Alex, dijo después de un rato. —Gracias. Repitió la criatura, ¿qué quieres que haga por ti? Hugo miró a su alrededor, ¿puedes limpiar? Alex no respondió, pero se puso en movimiento. A pesar de su diminuto tamaño, se movía con agilidad, desplegó sus alas para alcanzar lugares altos como la mesa y se dispuso a separar la basura. Hugo lo observaba sin poder creerlo, era más inteligente que muchos asistentes que había tenido antes. Alex reconocía los papeles con ideas de las listas inútiles del súper. Amarró los cartones en un montón bien apretado, enjuagó las datas, las escurrió, las aplastó bien y las puso en una bolsa negra. Hugo juzgó entonces que podría darse un día de descanso, ya que Alex haría la limpieza por él. Podía contar ese día como uno productivo. Se fue a la cama y puso una serie. Vio la televisión hasta quedarse dormido. Y descansó como no lo había hecho en años. Despertó cerca del amanecer. Escuchaba ruiditos tras la puerta de la habitación. Se preguntó si no habría sido todo un sueño. Al salir, vio a Alex terminando de trapear el suelo. Olía todo limpio y no había rastros de basura por ninguna parte. ¡Guau! Gracias, Alex. Él no respondió nada. Continuó limpiando en la cocina. ¿Hugo? No recordaba cuánto medía, pero estaba seguro de que antes su cabeza no alcanzaba el asiento de las sillas. Como sea, le invitó una pizza para compensarlo por hacerle todo el quehacer tan maravillosamente. Hugo calentó pizzas congeladas en el microondas. Alex devoró dos pizzas pequeñas el solito y se fue a dormir bajo la cama de Hugo. Él, en cambio, se comió tres pizzas pequeñas y se quedó un momento en la sala. Había olvidado lo cómodo que era aquel sillón así como la variedad de libros que había comprado en esos meses. Ahora, estaban todos ordenados formando una torre al lado de la televisión. Hugo se felicitó a sí mismo, sabía que la mayoría de las personas habría matado a Alex antes de preguntarse siquiera qué era aquello. Ahora, él podría disfrutar de una noche de videojuegos sabiendo que al día siguiente podría ponerse a trabajar más cómodamente. Al día siguiente, Hugo descubrió que Alex crecía a tal velocidad que pronto necesitaría una cama para él solito. Compró entonces una litera por internet. Cuando esta llegó, Alex mismo la armó. No tardó en aprender a cocinar, arreglar tuberías, limpiar las ventanas, lavar ropa en el cuarto de servicio, tenderla, doblarla y guardarla. Hacía prácticamente todo. Estaba perdiendo el pelo y comenzaba a tomar la forma de un chico, pero seguía pareciendo una sombra alargada con alas, siempre escondido de la luz directa. Hugo había estado tan cómodo que había decidido tomarse un par de semanas de vacaciones. Le mostró el mundo a Alex a través de películas y libros que éste devoraba tan ávidamente como a la comida. Lo vistió, le enseñó a comprar por internet e incluso le explicó poco a poco a lo que se dedicaba. Pronto, Alex podía ayudarle con las partes engorrosas del diseño del programa en, la que está, en el que estaba trabajando. Hacía las pruebas, se quedaba despierto esperando a que el programa terminara y arrojara resultados. Antes de un mes, Alex era ya su asistente en todo. Le traía la comida, le hacía las compras, lavaba, ordenaba y trabajaba para él. Había crecido tanto que ya era tan alto como él mismo. Tenía la piel oscura y los ojos seguían siendo dos canicas completamente negras. Pero por lo demás, cualquiera diría que era un chico normal. Hugo no supo cuándo perdió las alas o si las tenía bien pegadas a la espalda. No dejaba de felicitarse por la manera en que había llevado aquello. En lugar de matarlo como a otra plaga, había visto su potencial y le había permitido vivir, vivir. A cambio, Alex hacía todas las tareas aburridas y pesadas por él. El día que los ejecutivos fueron a verlo para cerrar el trato, Hugo se había sentido tan mal que Alex había tenido que salir a recibirlos. Presentó el programa y firmó los documentos todo fingiendo ser Hugo. Había sido una gran negociación y ahora serían ricos. Alex podía comprar ahora toda la comida que quisiera. Hugo compró un jacuzzi enorme que abarcó la mitad de la sala. Alex lo instaló y ambos disfrutaron de un mes de vacaciones. Luego de eso comenzaron a trabajar en su siguiente proyecto. Hugo tenía grandes ideas, pero cada vez le costaba más trabajo levantarse de la cama debido a su peso. Por eso, Alex tomaba notas en su propia laptop, a su lado. Luego lo dejaba instalado frente a la tele para que la ansiedad no lo consumiera y se iba a la sala a desarrollar lo que le había encargado Hugo. La casa ahora siempre estaba limpia, ordenada y fragante. Hugo pensó en lo que diría su hermano si lo viera. Una noche, en el silencio de la madrugada, se escuchó un sonido suave en la estancia. Hugo estaba despierto, Incapaz de dormir debido a un dolor en los riñones. Vio entonces una sombra que se deslizaba desde la litera. Era Alex. Este abrió la puerta con sigilo y se dirigió a la puerta de entrada donde se arrodilló. Hugo lo veía claramente a la luz de la luna. Estaba recogiendo una carta del suelo. Lo vio abrirla y leerla a la luz del celular. Un sudor frío le recorrió la espalda. Alex, esa carta no es para ti le dijo. Alex se sobresaltó un poco y lo miró con sus ojos oscuros y brillantes. Sí, es para mí. Hugo hizo vanos esfuerzos por enderezarse en la calma. ¿Quién te escribiría a ti? Es Sandra, respondió él. No tienes ningún derecho a escribirle, farfulló Hugo, invadido de ira. ¿Por qué no? Creo que podemos arreglar lo nuestro. Hugo no podía creer lo que escuchaba. Luego de un esfuerzo mayor, logró enderezarse. Alex regresó a la habitación y encendió la luz. Le mostró la carta. Era la letra de Sandra y le escribía a Hugo. —Ahí dice Hugo. ¿Lo ves? Es para mí —reclamó Hugo. Alex bajó la carta y dio un paso atrás. —Pero ahora yo soy Hugo, ¿recuerdas? —No, yo te di el nombre de Alex desde el principio —insistió Hugo, tratando de sonar firme. Alex fue hacia la sala y volvió con el contrato firmado. ¿Qué es mi nombre y mi firma? Dijo Hugo todavía sin comprender. Sí, pero lo firmé yo. Ahora yo soy Hugo ante todos. Dijo la sombra que ahora era prácticamente una copia del verdadero Hugo. Su piel se había aclarado y sus rasgos habían cambiado sin que él lo notara, absorto como estaba siempre en sus ideas. Estaba furioso, pero no podía hacer nada en aquel momento. —No podrás engañar a todos, sobre todo a Sandra. Alex se encogió de hombros, apagó la luz y volvió a la sala, cerrando tras de sí. Seguramente estaría escribiendo su respuesta. Hugo se quedó en la penumbra, incapaz de levantarse, incapaz de alcanzar su celular en la mesita de noche, completamente inútil. Se dijo que adelgazaría, que arreglaría las cosas, pero no sucedió así. Alex hacía absolutamente todo en su lugar. Y la gente se acostumbró a tal punto que era difícil recordar al verdadero Hugo, el que estaba en cama, comido por la ansiedad, la depresión y las enfermedades crónicas. Con el tiempo se convirtió un poco más en poco más que un mueble y no tuvo ya más opción que escuchar su vida a través de la puerta cerrada de la habitación. Mientras Alex libraba sus batallas, convivía con su hermano, con Sandra, con sus amigos, todo a su nombre. Vamos a ver los comentarios. Diego Julián, qué ironía que para escribir sobre la presa merita un esfuerzo mayor para no caer en el cliché. Sí, me costó muchísimas ediciones. De hecho, en, el, en mi Patreon les voy a publicar la versión eh, del, del primer borrador y el último borrador. Y ahí lo podrán ver. Fue todo un proceso. Lupis. Ya, ya lista para la historia pecaminosa. Super. David el Real. Ah, sí, me encantaba cuando reacciona con los stickers. Roger Balcaba mi internet anda perezoso y la transmisión no está furulando. La volveré a ver mañana. Ok, no te preocupes. Recuerden que siempre la pueden ver en cuanto termina la transmisión. Ya la pueden escuchar de nuevo. Diego Julián, Dios. <ríe> Lupis. Sí que fue terror. Che. Muchas gracias, el terror era el mío de pensar, ¿cómo hago una historia de terror con la pereza? <ríe> David el Real, una sombra tipo mitología egipcia. Oh, eso está interesante. Creo que le echaré un ojito de nuevo a la mitología egipcia. Muy bien, y qué miedo. Muchas gracias, David el Real. Si por ahí tienes la referencia de, de lo que estás diciendo, estaría increíble y le echaré un ojito. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí a la medianoche esperando cada jueves esta historia. Las escribo para ustedes siempre esperando sorprenderlos y aterrorizarlos. Noé Araujo, wow ¡Qué buena historia! Muchas gracias, muchas, muchas gracias. De verdad, me encanta saber si logro asustarlos, si logro conmoverlos, si logro transportarlos. Eh, esta temporada está resultando muy, muy interesante. La estoy subiendo también a YouTube. Si me ayudan con una manita arriba, suscribirse, darle clic a la campanita. Todo eso ayuda muchísimo. Aquí en Facebook también, si me ayudan a darle like, comentar, compartir. Que la gente conozca estas historias de terror. Las temporadas anteriores hay, es, hay muchísimas ahorita en Facebook. Y también las iré subiendo las retransmisiones a YouTube. Pero de momento está casi toda la temporada de brujas toda la de monstruos, eh, sí, <ríe> y ahorita la de la de eh, los pecados capitales. También recuerden, mis, todos mis libros están en Amazon, son ocho libros. Ya están en Amazon, ya están disponibles las historias de fantasmas, los relatos vampíricos, el, los relatos de brujas, la novela de terror, Ciudades Hermanas, la novela gótica que es Gala, y una novela de fantasía que es El Reino del Lago y que también pueden conseguir con Editorial Alebrijes aquí en México. También vamos a tener otras dinámicas, eh, otras entrevistas, vamos a rifar otros, otros libros seguramente. Los estaré manteniendo al tanto. En el NaNoWriMo ya logré cruzar las 25.000 palabras, ¡Sí! así que ese proyecto sigue avanzando y ya mañana publicaré eh, como el avance que llevo hasta ahorita del, del borrador de esta nueva historia, es una historia de fantasía, ahí lo pueden checar. Recuerden, en el Patreon me pueden apoyar, ser mis mecenas, pero además también pueden estar más en contacto conmigo, enterarse de los proyectos, ver eh, borradores. Hay cuentos exclusivos que únicamente están ahí. Y mil y mil cosas que además voy a traerles nuevas sorpresas. Diego Julián, me encanta lo que haces. Yo amé lo de escuchar su vida desde el otro lado de la habitación. Esa horrible sensación del cómo podría ser. Así lo tomé y me encantó. Gran Historia como de costumbre. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Me encanta ver también eh, sus comentarios, de verdad. Es, es muy, muy importante para mí, tal vez por mi educación teatral, no lo sé. Pero me gusta muchísimo. ...este contacto y eso que permiten las redes, ¿no? Tener un contacto mucho, mucho más cercano, poderles leer mis historias en vivo y que ustedes reaccionen y me escriben así justo qué sintieron, qué imaginaron. A veces incluso me han llegado a decir, ¿me inspiraste, escribí un relato, hice un dibujo? No sé, todas estas cosas también son maravillosas. Hay otros que también se han animado a hacer sus propios círculos de lectura, eh, reunirse con amigos y leer historias de terror siempre es una gran gran actividad, entonces también me encanta enterarme cuando hacen estas cosas, cuando logro inspirar algo de esto y pues que se acerquen a la literatura, como ven puede ser muy muy divertido. Eh, David el real, sé que la sombra la retoma Carl Jung así, ah, de la mitología egipcia como eso que el individuo niega de sí mismo, pero intentar averiguar exactamente de dónde lo tomó, saludos, lo checo y te escribo, súper Muchas, muchas gracias, David El Real. Gracias a todos los que están ahorita. Gracias a mis patrons, a mi familia, a mi novio, a mis amigos, a todo el mundo que me apoya increíblemente. A los, a la Nano Tribu también. Muchísimas gracias por todo. Gracias a los que me ven después, a los que me siguen en YouTube o en mis otras redes. A mis patrons, a todo el mundo de verdad. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves para más lecturas a medianoche.